Martes de la octava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: y Yo les aseguro, nadie en que haya dejado casa, o hermano o hermana, o padre, madre, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, Dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos los que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El texto de hoy es la tercera parte de la pregunta planteada por Jesús en torno a la riqueza El mensaje de Jesús pide organizar toda la vida en función de los valores del reino Los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos que asumen de una manera incondicional el camino del reino Dios no quiere que sus seguidores tengan puesto su confianza en la riqueza por eso Jesús invita al rico a dejar todos los bienes antes de entrar en la comunidad. En nombre de ellos, Pedro toma la palabra y dice, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, los discípulos han asumido una forma de ser en coherencia con la propuesta de Jesús. Han renunciado a las riquezas de este mundo para estar en total disponibilidad para asumir los valores del reino planteado por Jesús. Jesús le responde a Pedro y yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermano o hermanas, padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno. Marcos toca dos temas, la riqueza representada en la casa y la tierra y la familia representada por los hermanos, hermanas, madre, padre e hijos. La casa recoge de una manera global la idea de todos los bienes, tanto familiares como materiales. Por tanto, los discípulos de Jesús lo han dejado todo, rompiendo con aquellas cosas que, que generan apegos en la vida, la familia tradicional que encadena con sentimientos que no dejan de vivir la libertad y las riquezas que generan egoísmo, injusticias y desigualdad. Jesús exige romper con estas estructuras que generan Apegos para vivir los principios de una nueva vida que lleva a sus seguidores y que descubren que donde se dejan posesiones se recibe mucho y se construye una nueva familia, amplia y extensa, que no está unida por los vínculos de la sangre y de la carne, sino por la comunión con el proyecto.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 todo el reino donde se deben compartir los bienes de la tierra en solidaridad y comunión fraterna jesús les anuncia que esta generosidad y desprendimiento real de los bienes materiales y de la familia de sangre tendrán una recompensa recibirán en la tierra mucho más de lo que dejaron un nuevo hogar una nueva familia y además sus heredarán también la vida definitiva. Y no solo encontraron comida y techo en tierra extranjera, sino que también recibieron afecto, fraternidad y acogida, teniendo en cuenta que esto lo hicieron personas humildes, familias y comunidades que apenas tenían lo necesario para vivir. Sin embargo, la casa no resultó pequeña cuando se hizo necesario acoger a los desplazados y cuando les correspondió a ellos mismos emprender el éxodo, no temieron buscar a quien consideraban sus hermanos, hermanas, padre, madre e hijos. Millones de hombres y de mujeres desde más de dos mil años lo han dejado todo por su causa, y no es por desperdicio o desprecio de estas cosas, que son buenas en sí. La felicidad prometida se logra con plenitud de relaciones de amor, pero estas no se adquieren sin sufrimiento y sin persecuciones. Los que viven radicalmente su fe son los primeros y muchos de los primeros son los últimos. Que el Señor los bendiga.